¿Conco? ¿Cuál va? este? No. Buenísimo. Mira, Ahí va. ¿Vamos, vamos? ¿Vamos a más? a la izquierda ¿En este? ¿En este? ¿En este? guapo que ¿En el, chino, el Qué guapo que me maté mi amigo, eso está más guapo, ¿no, bro. Uh, que pasa, que pasa. Ah, bueno, que pues todo el mundo se muere antes que... ¿Qué pasó, bro? ¿Qué enemigo está ahí? ¡No me mates! Nice, ¿dónde está la gente? ¡A la mierda! Ah, ya voy ahora. No, no, no, no, no, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, por ahí, por ahí, por ahí, Sí, ahí, te tiro una granada y te tiro otra, muerto vale, uav, nice muerto vamos a ver, ahí, ahí hay uno, va a salir, qué buena esta ventaja derecha derecha e izquierda, derecha e izquierda mierda, mierda, va a salir justo ahora muerto, ¿Vale? No, no, no, no, what, what, what, ¿What? vio el defowing! Bro, me va súper. What? No entiendo. Pero buenísima. el juego como que me va lento. No se entiende. Pero me acaba de hacer ahí una locura. Esto. Esto. Eh, alguien más, alguien más, alguien más. Otro. Otro, otro que se otro por ahí. Vamos a ver. Yo sí que quiero salir por ahí. No, amigo, tú no. ¡Mierda! Mato. Ok, no tengo ni idea cómo lo maté. cosa que me lo matado! Uf, no tengo ni idea cómo es Ay, casi lo mato, no, no puede ser! No, puede maté, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡La no, no, tengo no, a ver. qué pasa Ah la mierda, qué mal, llevo otro huevo por ahí, que no vale nada Hay un amigo ahí que estaba en el techo, que me va a de con eh, Vamos a salir por derecha, ¿Sí? derecha. Qué Esto, ahí. Bueno si no me he todos los tiros Si no me cayó todos los tiros aparece uno puede ser toda la lo aquí parece toda la bebé aquí, mejor, mejor, mejor para mí No Porque qué? Que mala suerte qué? Agarrando respawn desde el spawn de 1997 por aquí, vale la le aparece uno ¿No Esto es una buena pasión Tiene un poco más de calor que viene por aquí, aunque matemos a amigos? Eh, Granada por ahí, ¿es de serio? Mierda Vamos, vamos, otro más a la izquierda, el respawn, te los hagamos. No, se pone el respawn ya. Vale, arriba. Echa para atrás, echa para atrás, este para atrás, este para atrás gordo, que no me puedo. Entendi si como no lo maté. Pero no entiendo, no estoy mucha gente ahorita. Vete, vale, última, yo quisiero. Qué buena, aquí nadie me ve, sigo un pantano. ¿Tiene un fantasma? De ahí me ve. ¡El lol! ¡El Juber ¡Los perros! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. El gobo, donde está la gente? ¿Dónde está la gente, bro? El perro está matando a todo el mundo, bro. Venga.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 tiro fuego para todos lados, ¿verdad? No Vamos por aquí, ¿no? Apareció. Vamos, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Buenísima, bro, qué buena ¿tú la que me acabo de decir. No habré quedado nada, en la, en la, en misiles, a nada de los misiles, bro. No a nada me habré quedado, pero bueno, sí. No, una buena partida, al menos. Oh, izquierda. ¿Cuánto? ¿Cuál va? Muérese, muérese, me pago. ¡No! Buenísimo sí, sí, Venga, me acaba de salvar el culo. Vamos a ver quién más aparece por aquí no ¡Se este, me ¡El fuego me mata! No la gente, no quiero nada esto okay, ¿A quién coño mate verdad? No entiendo a quién mate La verdad, no comprendo Quiero ganar por allá A la mierda, ¿quién se no maté? No tengo ni idea de qué pasa Aquí hay uno aquí arriba amigo pero que pasó al sí, bueno, el lluvia no es muy bueno bro. el lluvia no es muy bueno bro. mejor mejores que los peguen por ahí? Ya, pues ya. Más allá? A... No, es el sí, bueno, allá no el fuego bro fuego fuego no el fuego no. Uy, la madre, me van a matar aquí Mate a uno, me van a matar este Bien, otro más No hay más Merte, Última. Continuamos Uy, casi no convenido No, por la derecha Vamos mar... a Uh, muérete, muere saludos. Hasta la próxima a ver, más por aquí, no quiero la, no la, no la gente No no me Esto no te lo pasa, no? Me igual Pero aquí igual. igualen tampoco hay nadie aquí aquí Otro más Pero gente no tiene U, porque... no No, me van a matar por la espalda ver, ¿sí? Me mata Bro, bro, bro, ¿qué, qué partida, bro. ¿Cuánto? 103 kills, la madre. Bro, es que los... y este se hizo 111, la madre. dale, yo obviamente tenía que salir, Y yo. Qué partida tan buena, bro. Y más. Vamos, vamos, vamos, más gente. Que hey, ahí la gatita está, bro. GG, bro, qué buena partida. 81 multi no not bad, not bad, no bad Not bad at all Hombre me tengo también VP bro, no sé, digo yo Digo yo Digo yo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, very, very, very, very, very, very. Muy bien bro, eso me